En cuanto a las aplicaciones al, al sector naval de los gemelos digitales, eh, bueno en este punto es importante mencionar que no existe ninguna, hoy en día, ninguna aplicación totalmente implementada y funcional de gemelos digitales aplicadas al sector naval y las, digamos que eh, los proyectos o las acciones eh, orientadas a que, a que esto sea así no son muchas. Eh, hay una serie de empresas e instituciones que se encuentran desarrollando proyectos en esta línea, pero no son demasiadas. Eh, realmente el objetivo que tienen todas estas, eh, todas estas eh, aplicaciones o proyectos es eh, al final eh, optimizar el ciclo de vida de los buques. Eh, utilizando evidentemente los procesos del gemelo digital, obtención de, sensor, de, de modelos de comportamiento, utilización de sensores y además, y esto es muy importante, el uso de las tecnologías de eh, comunicaciones y para poder utilizar estos gemelos digitales a distancia ¿vale? eh, y también eh, la optimización de, eh, de los sistemas de mantenibilidad. Eh, respecto a las, a las, eh, digamos que dos eh Proyectos o dos eh, implementaciones eh, a las que queremos hacer referencia, eh, nos vamos a referir a una a nivel internacional y a otra a nivel nacional. Eh, en cuanto al nivel internacional, eh, nos, nos queremos eh, parar un poquillo en la, en la aplicación de, eh, de Norske Veritas Germanischer Joy. Eh, es una sociedad de clasificación y su, digamos que su objetivo final eh, en lo que se refiere a la aplicación de los gemelos digitales tiene que ver con la obtención, por un lado, de una herramienta de diseño avanzada que puedan usar pues, en las oficinas de diseño o incluso en la propia sociedad de clasificación, eh, que sea un sistema que les permita evaluar o clasificar los diseños en base a históricos de operación y que además les permita evaluar el rendimiento y la operación de buques durante su, durante su utilización. ¿no? Básicamente, como comentaba al principio, es la optimización del ciclo de vida de, del buque. Y en cuanto a la segunda de, las, eh, de los casos prácticos que queríamos mencionar está el del astillero Navantia en, en España. Aunque lo hemos eh, digamos que introducido como una aplicación a, en, a nivel nacional, realmente eh, puede estar al mismo nivel que, la, que la, la, el caso práctico del DNV que acabamos de mencionar. Realmente la diferencia principal del caso de Navantia con otras, eh, otras aplicaciones es que no solo, eh, digamos que está dirigido a la obtención de gemelos digitales de productos, es decir, en su caso de buques, sino también al de procesos, es decir, al proceso de construcción del buque. ¿Vale? Es una diferencia que es, eh, es muy importante y, y lo diferencia de otras, de otras eh, aplicaciones. ¿no? Entonces, eh, digamos que la metodología de, de, de Navantia considera que el gemelo digital es un sistema que se desarrolla en paralelo al proceso de diseño y construcción del buque. Es decir, el gemelo digital comienza a desarrollarse cuando se comienza a diseñar el buque. A medida que aumenta el diseño, el, el grado de diseño, eh, va aumentando las funcionalidades del gemelo digital eh, se completa el gemelo digital cuando el buque se construye y se le digamos que se le suministra toda la información de cómo está el buque en, cuando se finaliza su construcción se entrega al cliente junto con el barco es decir digamos que cuando el, el cliente eh, recoge su buque recoge también el gemelo digital del mismo y después durante la operación el gemelo se utiliza para la optimización del ciclo de vida mantenibilidad etcétera pero también esos datos reales se utilizan para la mejora del proceso del proceso productivo entonces estas dos son digamos que hoy en día las dos eh, digamos que proyectos o las dos iniciativas eh, más avanzadas en el campo de la aplicación de los de los gemelos digitales a buques y simplemente para terminar Indicar de nuevo, el gemelo digital puede considerarse como una herramienta a futuro de gran importancia en el sector naval, pero que hasta la fecha aún está eh, en fase de desarrollo.